Muchísimas gracias. En estos precisos momentos nos encontramos en las afueras del Instituto Nacional de Ciencias Forense del Hospital San Vicente de Paul, de esta ciudad de San Francisco de Macorís, donde acá en estos precisos momentos se le está practicando la autopsia a la joven eh, Yajaira Valdés, la cual fue asesinada anoche por un hombre de varios machetazos. Aquí. Pueden observar a sus familiares, quienes se han dado cita desde la ciudad de San Cristóbal eh, para venir ya a recoger el cuerpo sin vida de la joven. Caballero, ¿cuál es su nombre? Ramón Antonio Valdés Ramón Antonio, ¿sabe lo que sucedió más o menos? Bueno, imagínate, tengo conocimiento de que de que la mataron, que la mató un tipo ahí no sé no sé ni siquiera quién es. ¿Qué edad tenía la joven? La... 25, 24 años. Eh, ¿Cuántos hijos tenía? Cuatro años, cuatro hijos. Un poco de su vida. O sea, la vida de ella, tú sabes, una muchacha joven que experimentando, tú sabes... ¿Saben ustedes si ella algún tipo de vínculo amoroso con, con la persona de, de No te sé decir, porque en realidad yo no lo conocía ese tipo, que no lo conocía, no sé ni no, siquiera no, cómo se, se, se llama. Sí, claro que sí, sí. ¿Sabía si en otras ocasiones... Sí, claro que sí, claro, claro Porque ella una vez Estuvo aquí otra vez Pero en realidad yo no sabía que ella estaba Era por acá No sabía que ella estaba Era en Castillo Ni nada de eso No, ya, justicia Que se haga justicia para Que el tipo que la, que la asesinó pague por lo que hizo Y que Le echen su pan su, su, La policía que haga su trabajo La fiscalía que haga su trabajo la justicia que haga su trabajo que tiene que hacer y que lo haga bien. Bien, señores, ahí escucharon las declaraciones del de hermano de la joven ya asesinada de varios machetazos por, una, por un hombre en la comunidad de Castillo. Este hecho ocurrió anoche, a tempranas horas de la noche, y de varios machetazos. Falleció esta joven de 24 años, como acaba de decir su hermano mayor, y que ya tenía cuatro niños. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes a los estudios.